Chicos, me di cuenta que el rewind hispano que acaba de salir hace 42 minutos es un fraude, miren, no solo usa bots Alec Hernández en su video, sino también usaron inteligencias artificiales para simular a los youtubers, no hay nadie actuando ahí, todo es obra de un robot, todos fuimos engañados, maldito Alec deja de engañar con tu maldito fraude, bueno chicos este fue el aviso, gracias por ver el video y síganme si quieren más.